25-8 del 2018 Si soy pobre, si soy rico, si me irrito, o si me gusta voy para andar relajadito Van a ver que no estoy solo, el ángel me acompaña El mismo que me habla, que no ronque, que no pierda la bajada Se asaran mucho y yo pregunto si están cansados de mirarme Sálgase del modo que mucho toque, que mucho espía Se enamoró de mí porque me dio con senda Pinta mi estilo es goma, prospecto a minga Fajardo el guardaespalda que me sacó de la orilla, prefiero el dinero que fama efímera, aportela a los suyos que eso sí lo reconocería <tose> Salimos a José, no había para estudiar, a no soy de hacerlo mi familia la moral, me no de que preocupar, no había red social, no me mando a ubicación, no existía en el WhatsApp. Salimos a José, no había para estudiar, a no soy de hacerlo mi familia la moral, no hay de que preocupar, no había social, no me manda ubicación, no existía ni whatsapp, salimos a Oceano, no había para estudiar, Metido en tantas cosas, ya no había marcha atrás, la línea está caliente, yo no sabía de más, quitarme de ese lado, me quieren interceptar, se mueren de la envidia porque ahora hago otra, tengo sus ojos encima, mírenme a mi triunfar, he logrado lo que muchos en muchos años no han podido. A veces intento dejarlo y muchos dicen que no es lo mío. No saben que soy así, que soy así. Salimos a oceano no había para estudiar. A no soy de hacerlo, mi familia, la moral. No hay de qué preocupar, no había red social. No me mandó ubicación, no existía en el WhatsApp. Salimos a oceano no había para estudiar. A no soy de hacerlo, mi familia, la moral. No hay de qué preocupar, no había. Social, no me manda ubicación, no existía ni Ayer te amabas, hoy soy el abusivo. Dale las gracias a Dios que no te tocó un murido. Les dije que conmigo no aguantarían hambre. Que padre, mi hijo de putas, nunca gané de ojo. Puntié Esto está muy grande. Pa' que soy solo hijo de No toy you, no know. whatsapp, what's the what's, what's up. A ustedes les escriben todo. Es que lo mata, apoderándose del todo. Mientras yo penetro.